Alguna vez les conté que de cabro chico jamás me imaginé youtuber, las cosas han evolucionado rápidamente y puedo decir que sin lugar a dudas jamás me imaginé que íbamos a hacer un video de un uniciclo extremo, torre 5. Tío, oh, un poco duro en las piernas, no era ni tanto. Uy, casi le pego un palo. oh, oh shit, oh shit. <risa> se te quedan a tomar los pedalines y eso que los levanté. Te... barro tengo tapa barro así que no me preocupo <risa> <risa> no es mala velocidad cuando el sendero está lisito no como acá <risa> ni acá <risa> Oh, esto puede ser una nuevo corte. Oh, oh pedal. Oh, haciendo bolsa en rueda. Oh. Wow. Wow, wow. Oh, esa baja pena me puede mantener arriba. Oh. oh, se pone a rebotar de la nada de repente. Mis mulos están destruidos. Oh, acá viene una trabajadita con patches. Bueno, eh, eh. no llevo mucho tiempo andando, no soy seco, pero o sabéis es que me ayudan ayuda a hacer todo. Oh. Tengo que equilibrarme hermano. ¡Guau! Wow. Uh. Uh. ¡Uh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! y aquí nos vamos a, a limitar a, a bajar y llegar en una sola pieza oh, es una locura esta va oh, si tuviese suspe sería tanto mejor no Me estoy tratando de ir por la ladera arriba que no está tan zapateada pero pasar un vehículo eléctrico de transporte urbano que te esté bajando acá ya no tal oh vaya la ahora no, ahora que había muy parado me va a resbalar. Oh, ya me estoy resbalando. Todo uh. claro lo que es exponerse al turrazo. Uh. Tengo los mulos hirviendo, hirviendo. arriba con las canillas, para que me dé el torque el torque lo tiene <ríe> una agua brutal nunca había estado acá ahora se, oh, se tracción, tracción, tracción. Tracción. Oh, no te crees el agua que está subiendo oh. bueno, esa subiera. era tenía los dos tobillos en el aire esa es era brutal ¿Dónde estoy acá? Nunca había estado acá Ay, Bueno, estaba muy bien Acá viene una metida Tracción, tracción, tracción esta va, a no, no, no. quería llegar por ahí, pero no llegué por ahí oh, entre manejar el palito y el uniciclo uh -huh. oh. ah. no le gustan los baches le gustan las pistas lisas, pero pero igual no se arruga y se mantiene en una sola pieza. Escalera, bien. Sendero. Mm. Oh, este está acuático, está lleno de hoyos también. Mm -hmm. Whoa ese sonido que está haciendo la rueda, como un zumbido, es que me está acusando que le hice mucha fuerza. Entonces si freno y sigo, se le pasa. O bueno, la reseteo de una u otra manera. pero esto está, esto está terrible. Esto no es fácil. Cuando se pone liso se pone acá en catch. Pero aquí no dura mucho. No, acá está bacán. que cada vez que destacar es que yo no, no ando en monociclo, no sé, lo intenté, no puedo, pero esto no es tan difícil, te mantiene de pie solo de partida, así que tú tienes que hacer el equilibrio de lado a lado, una experiencia más o menos, siento como que pinche, dime que no pinche, no, no pinche, Woo! A ver cómo sube roca. Uy. Uh. Uh. Un poco mucho. Quiere hacer otra línea. Uh. ¡Qué lindo! ¡Cómo te raja! Oh, wow. La concentración es insana pero mientras más la andáis más relajado vais arriba. O sé sea, que te cruza un loco y fuiste. Yo iba muy fuerte. Mi culpa. Please decelerate. Please decelerate. Como si nada no hubiese pasado. Eso fue irresponsabilidad mía. Me emocioné demasiado. Lo siento.